y quieren hacer invisible ese despojo de proporciones históricas. La señora representante del Reino Unido ha pedido la palabra para formular una nueva declaración. Tiene la palabra. Uh, thank you very much, Mr. President. Gracias, señor. Seré muy breve, pero hay una serie de aseveraciones absurdas que fueron hechas contra mi país. Y quiero responder rápidamente. Primero, señor presidente... Quiero decir que le he enviado una carta para responder a acusaciones hechas por el representante de Venezuela que deja claramente cuál es nuestra política hacia su país. Y esto es simil, muy similar a la política de Europa, de la Unión Europea. Segundo, señor presidente, si robo y saqueo al pueblo... El venezolano está ocurriendo es por su propio gobierno, no por el mío. Gracias.